Ahí La, mía, la, mía, ¿no? la bola. La, soldado. La, soldado. Me están disparando. En la espalda, bro. Otra vez un equipo malo, bro. Otra vez. De verdad, otra vez a un equipo malo es que no se mueren, bro, no se mueren Ay, qué equipo tan malo No, marico, el bicho de ahí es una rodilla, tú Bueno, Marico, ganando la bola y ya gana, ya la esta parte de la gana, ¿no? De sobra. Ya, Marico, ganaron. Dios, qué equipo tan malo, bro. No, mata a por la espalda, eh. Están todos, mira, ese campeando, otro campeando, están todos campeando todo Amigo me cubres Amigo me cubres, amigo me cubres, cubres? Que puta malo tengo, bro, Dios santo Perdido el liberado Objetos potenciadores en camino oh, no. Joged la bola. Los objetos potenciadores Los objetos potenciadores Equipo, ¿dónde estás? Te necesito, bro. Solo no puedo, bro. Tenemos la venga. Venga, venga. Otra vez la vuelves a soltar. 95, bro perdemos esta partida, bro Y es el equipo más malo que tengo bro. El equipo más malo que tengo Bro, bro, bro, bro, bro. Bro, agarrar la bola, bro, agarrar la bola, bro, agarrar la bola, bro, agarrar la bola. Dios. Has ganado el liderazgo. Marico Santo Dios. Ronda final de la muerte. El tren puede con la calavera. A la puta bola. ¿no? La bola. Párate. La bola. La El enemigo tiene la bola. ¿Tiene el enemigo aproximándose. Se la ha comido soltando no, huevón, no. Ay, qué mala dice. Qué buena la que acabo de hacer, bro. Qué buena la que acabo de hacer. Qué buena la que acabo de hacer, Qué la que acabo de hacer tú. Qué jugada. Hola, soltado. Me lo no, maté a uno. No, Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. No, me la comí, me comí esta granada, bro, con patata. Ah, qué miedo. No hay de vamos. No, no, no. Bola soltada. El enemigo tiene la bola. Vaya. de la resistencia ya está vale. disponibles. ah se estaba campeando ya atrás, bro. no no vi no no vi, veo ah ah dos muertos uno muerto nada bueno, bueno el equipo bueno, bueno bueno, Bueno, aquí, eh, chiqui, chiqui, bro Espera, ah, no te lo matara, bro Ay, equipo, bro Es que lo tienes al frente y no lo matas bro. Eso no se puede hacer bola a Tenemos la bola. Buena, buena Buena, bro, buena Madre ah. ay, ay, ay.